Hello, hello, everyone. You made it. Woo. Hello, hello. And welcome, welcome, welcome so much. Welcome. Uh, I'm so glad to be here. Uh, my name is Melissa Dupre. And I know what you're thinking. Some of you in the audience are really like, wait, I totally know that girl. Sé lo que están pensando. Algunos de ustedes en la audiencia están diciendo, espérate, espérate, espérate, yo conozco a esta muchacha. Ella, ella dice bromas sobre sexo eh, para ganarse la vida, así que ¿por qué está abriendo esta ceremonia? ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría agradecer a todo el mundo, especialmente al Latinx Theater y al, el, y al Latino Theater Center. Estoy aquí para acordar a todo el mundo sobre nuestra interseccionalidad y I nuestra habilidad para crecer a, y desarrollar y yo company. empecé a diciendo obras master. sobre so sexo pero ahora soy la directora ejecutiva <laughs> de un teatro Um, so they brought me in just Así to set the tone, tone and, and, and um, este really just calling some peace and love and light into the space y right now. Y so I I'd like to invite everybody just to take some three big, deep breaths with uh, me. Into deep nose. Por la nariz. out through the mouth, releasing any kind of anxiety you had about getting here y and parking hotels que and Releasing whatever flight Resfiring. attended did not give you that water, those en el avión. More more. Otra vez Releasing más. whatever respiring. bad energy, bad weather you just left and all the beautiful, energy warmth terrible, terrible here clima y disfruten de el calorcito y el sol. Taking it all in and releasing all the bills and stress and emails ahora and child dejen care ir that you might have to deal with at some point que que and y all the phone calls you have to step out for. Las que van a tener que salir para coger. Let it go, let, let it, it go. go. So we'd like to start Así off today by invoking some of our ancestors and calling Vamos into this space a So a have, have a nuestros ancestros a friend que nos en espacio me We invite the warriors and spirit guys and orishas and saints and all of the higher powers of light, love, justice, and peace into the space. We awaken the higher power within ourselves that connects us to the universe, to each other. We call upon our ancestors to continue to pass down knowledge to us. We acknowledge their existence and suffering, without which we could not flourish and grow. No and, and create ni art. We call out the names Llamamos of the dead, our ancestors de muertos, who have transitioned to the next life, to be here in this space to speak truth through, through us, through us a and through us. La sobre At nosotros. this moment, if you would en like este to, momento, you can say the names si of, you say of your, your ancestors, decir of your loved ones, of the, the people, who ancestors ancestors people who have transitioned close to you. To call out their names and you go in Bain Bain Tunum, We ask for blessings for ourselves, our, our families, nosotros, familias, given and chosen, because we know that's real. Our, our loved ones, and que those who we do not yet love, que no hemos but querer. they're here. Pero que están aquí. For those who are present and not present, we will meditate no on our intentions todavía. today as we move through these days in communion ahora. with each other These are our intentions. Estas son we intend on hearing through our hearts and our spirits. We intend on respecting espíritus. each other's bodies, identities, cuerpos, experiences, and pronouns. At any time, this really speaks to you, and you'd like to come down and tune yourself to the stage. You, you are welcome to do so. As we speak these intentions, you're welcome to come down and use the salvia. Let all that vibrate. Para limpiarse a sí mismo y dejar la mala piedad. We intend on speaking life into each other. We intend on rejecting negativity a and toxic behavior. Eh, we reject hate in the forms tóxico. of sexism, Dejamos racism, ableism, se transphobia, sexismo, homophobia, patriarchy, trans misogyny, and we reject all systems of power that continue to, to oppress others. We intend on being brave in these spaces today because their conversations are going to get heated. Estas, Let's just be real. Estas serán muy But we will listen, and we will be brave, and we will respect each other, y and we will center a person's harm if and when it is presented, y and we will hold ourselves accountable for that, that harm. We intend on truly seeing value in ourselves Veremos and each other. Valor en nosotros mismos, we en intend nosotros. on finding beauty in every single thing la belleza we see today. En todo lo que we, we intend hoy. on taking care of ourselves Nos and when we can, mismos, each other. Y cuando se, cuando podamos May we elevate a to higher vibrations during this time and deeper que understandings que and, and find compassion throughout this process as we build And grow y desarrollamos and el, el entendimiento so profundo H, y que encontramos compasión sobre este proceso. Paz y luz. Gracias, Melissa. Gracias, Nikki. Gracias, Melissa. Gracias, Nikki. Welcome everyone to the 2017 Latinx Convivio Theater International Commons International Convening. My name is Abigail Vega and I am the producer of the Latinx la Theater Commons. Latinx Theater So excited to finally be here aquí and aquí, thrilled y that nearly 262, de 262 of you boarded planes, borders, or simply braved the traffic down from Glendale to, to join us. Para estar aquí en In this remarkable moment, with us. Thank you for all gracias of your por traer communities with sus comunidades. You, a en, en este espacio y gracias por intentar formar we una comunidad aquí con nosotros. Queremos empezar and por reconocer the y agradecer a los guardianes originales of the land de la tierra que on, estamos pisando, los ancestros que us. nos precedieron. Reconocemos que estamos en el territorio tradicional de las personas de Gabrielino, Gabrielino the Chumash, Chumash y Paiute. And many, y muchos many otros, otros para, whom para quienes esas, esas tierras era un espacio de reunión comunal. Space. Para las personas que son nuevas al Latinx Theater Commons y el concepto de los bienes comunes, déjenme tomar un momento to para darles un contexto sobre nuestros objetivos y nuestra estructura. Okay? Los bienes comunes son un recurso que no le pertenecen a nadie y benefician a todos. En bienes comunes todos nosotros administramos estos recursos por el mejoramiento de la comunidad entera. En pocas palabras, los bienes comunes es un constructo social que no excluye a nadie, pero requiere un acuerdo acerca de los ciertos valores y prácticas para With asegurar eh, que en mayoría partner, se está Powell haciendo Round lo Theatre bueno. Commons, We have taken Con el liderazgo the concept de nuestro increíble asociado filosófico, Hallbrand Theatre Commons, hemos the agarrado y adaptado el concepto de los bienes comunes para nuestro hermoso y complicado campo laboral de teatro aquí en los es Estados Unidos para lograr que nuestras narrativas se hagan saber y que el campo a sea más equitativo. El LTC fue soñado en mayo del 2012 en una reunión de 8 practicantes en el Arena Stage en Washington, Washington D.C., y planificando Since 2012, por nuestros amigos en lo que se convertiría Hallbrand. And current members. Desde este momento, have launched el COMO se incluye más de 100 Calpeona, miembros y este encuentro ahora mismo es nuestro séptimo evento en los últimos cuatro años. This weekend we acknowledge este fin de semana reconocemos que hace tres años, en noviembre del 2014, many of us muchos de nosotros estuvimos the sentados en este mismo teatro para las Ceremonias de Bienvenida del Convivio and in 2014, en Encuentro 2014, donde celebramos the el trabajo de muchos teatristas latinx en los Estados Unidos. Éramos we un grupo joven y fresco en ese lot entonces, sin mucha estructura pero con mucha pasión, y sabíamos que queríamos cambiar el campo de los Estados Unidos. In 2017, In el en el mismo mil diecisiete está claro que do lo do hemos so. hecho y estamos continuando haciendo. Since then, Desde we ese entonces, hemos crecido living, y evolucionado en un momento en un movimiento viviente de voluntarios, usando el método de los bienes comunes para transformar la narrativa del teatro the de Estados Unidos. Y amplificar, y amplificar la visibilidad de Latinx, la creación escénica latinex y, de, y defender la equidad advocacy, a través de la abogacía, la creación artística, and la convocatoria y la erudición. Nuestros valores fundamentales our values, our service, son servicio, radical inclusión radical, transparencia, cultivación de legado cultivación cultivación y liderazgo, avanzamiento de la forma artística. La el Latinx Tierra Commons es un movimiento y the cualquiera, the cualquiera the que quiera participar en los bienes comunes, comunes ya lo está. Todo es simplemente demostrar y declarar su intención. Las acciones governed, del LTC son gobernadas, organizadas, organizadas y producidas por el Comité Directivo Voluntario de casi 60 personas, personas. muchas quienes fueron fundamentales para producir este evento. Si son miembros del. Stand? del comité directivo o consultivo, por favor wow. pónganse de pie, démosle un fuerte aplauso a estas personas. Yeah. Yeah. So <laughs> We must also take También tenemos que tomar the un momento to para agradecer a nuestros and socios la Foundation, Foundation, Andrew W. Mellon Foundation, Andrew W. Mellon Foundation, would not be possible. porque sin ellos este convivio no hubiera sido posible. We want to thank Queremos our university partners, California Institute of the, Arts, Institute of the University Arts, of Southern California, La and Emerson de California, Emerson College. Lastly, we must thank the amazing team Theater Commons, and the incredible Theater and staff of the Theater Theater Center and the Latino Theater Center. Thank you for hosting us Gracias por tenernos in your home en tu casa este fin de semana. No part Ninguna parte de este convivio se hubiera realizado sin un equipo. Okay, so todas estas sesiones del grupo están siendo interpretadas por simultáneamente por un grupo de voluntarios miembros del comité directivo que se han ofrecido a asegurarse all all of de que todo el mundo entienda todas las partes these de estas sesiones grupales. <laughs> Estamos muy agradecidos por esas personas. De nada, de nada. <laughs> We are also live También estamos transmitiendo en vivo todas TV las sesiones grupales en Harvard TV para capturar cada moment momento de este convivio y asegurar que, que podamos continuar expandiendo el círculo más allá de lo que estamos, estamos en, si stage, en este espacio. Si en algún momento hablas en este escenario, le pedimos que hable por el micrófono, micrófono y que permita las traducciones hablando despacio y con mucha respiración. Por favor y gracias. Por último, I wanna <laughs> quiero darle el reconocimiento a un punto, punto potencialmente confuso. Van a escuchar el acrónimo LTC, LTC mucho weekend. este fin de semana. And y el the Latinx Theater, Latinx theater commons, commons, commons, commons, commons, commons puede ser un trabajo. So, Entonces, mientras pueda ser más fácil usar el TC para referirse al Commons, es importante tener en cuenta que estamos en Los Angeles Theater Centers, el hogar del the Latinx Theater Company, Company el the LTC, LTC. original. <laughs> respecto respeto a sus 32 together, años de unión, le pedimos que tengan en mente que estas dos organizaciones, so aunque de muchas maneras alineadas, son diferentes. The Latino El Latino Theater Company, Company ha the producido este this festival increíble so y, y estamos muy agradecidos de ser sus invitados. And speaking of the Latino Theater, theater company, I am honored to introduce honor para the person para who imagined all of this was possible. Who five years ago had, had a crazy idea that has now blossomed into two huge festivals, huge festivals complete with theater, music, music, dance, and artistic exchange. Without whose vision and persistence, none of this, this would have, have been, been possible. Been He and his company have created a space for Latinx, Latinx and Latinx, Latinx and Latino to collaborate in a way that is simply not found Dondequiera que se puede conseguir en otra He's parte de los Estados Unidos, él va a seguir en unos momentos para compartir su visión del encuentro con into todos a y guiarnos a todos en este trayectoria artesanal que es el convivio. Es un, él es mentor, very good dancer, amigo y muy buen bailarín. El director artístico de la Teatro Tierra y de los Angeles Theatre Centers, Center, José Luis Valenzuela. Valenzuela. You're up. Uh, thank you so much, but like she said, como gracias a todos, como dijo él. Gracias. Ella. Okay. Y, y no soy yo solo, es la compañía. Thank you. And I'm baby, so cry, yo lloro mucho, así it. que lloro, no sé, si lloro no It's se preocupen. Okay. Todo está bien. Y lo voy a leer en español. So, you need translation, get your translation on. Lo voy a hacer en español, ¿verdad? Bienvenidos hermanos y hermanas de Latinoamérica. En Latinex de Estados Unidos, bienvenidos. El Latino Tire Company les da la bienvenida con los brazos y el corazón abierto. Nuestra casa es su casa. I never speak Spanish. <laughs> I get so emotional. Aquellos que, son, que sus orígenes son de México, América y el Caribe, o, sí, Latinoamérica o el Caribe, y viven en un país que llamamos América. A veces olvidamos que América no es un país, sino continentes. A menudo visitamos a nuestros ancestros bajo una lente de nostalgia y romanticismo hacia nuestras raíces latinoamericanas de los que vivimos, los que vivimos aquí. De esta, manera, de esta manera, es irónico que nuestro propio país, los Estados Unidos, con demasiada frecuencia puede hacer que nuestra comunidad se siente que este país no es nuestro para compartir y nos caracterizan como criminales no deseados, No deseados, es que me lo tradujeron. <risa> think, Los Ángeles en el siglo XXI es una de las ciudades con mayor diversidad en el mundo. El 51% de la ciudad es latino. Fuera de México, Distrito Federal, o la Ciudad de México se llama ahora, ¿verdad? Es la ciudad mexicana más grande en el mundo. Después de la Ciudad de México, Los Ángeles es la ciudad más grande mexicana en el mundo. Fuera del Salvador, tiene la población más extensa de salvadoreños en el mundo. Right. Right. So, right. Más personas hablan español que inglés en Los Ángeles hoy en día, aunque la lengua oficial de California sea el inglés. Es importar, importante unirnos en estos momentos, en esta era políticamente polarizada, donde ver a alguien que no es de tu raza, afiliación política, afiliación política, <risa> religión o orientación sexual, se ve como el enemigo y eso se ha convertido en la norma. Como artistas de teatro tenemos la responsabilidad de compartir nuestra creatividad e iluminar nuestras diferencias y cosas comunes, abrazar, ambas y celebrar nuestra humanidad. Hacemos arte que trae armonía al mundo. Trabajamos sobre aquellas preguntas, contra aquellas preguntas, contra, atacamos obras que producen placer y brindan sonrisas. A través del teatro nos convertimos más humanos. más unidos durante toda esa que se en el no no si es que se dan de, de, y que en de ahí, que trabajos, a los, amigos, los ministros, de la de la Unión Europea, a de la Unión Europea, de de la Unión de la de Hoy no es que no de pero siempre hay que ver con la contemplación, el y, y la que de es que vuelvo a la vida este Este es el momento de acuerdo, Este es el buen momento. Dios nos da vida y que para es el es el desafío. Está entre la luz y la luz. le dice. en el bien grande y el aire único en el camino. Y estamos vivos aún porque no lo tenéis. Diréis, ¿para qué he nacido? ¿Para qué un en la que se mundo, y estamos aquí en una desmuerta en una desaparecida. Están en viento de estas misas en panas de los se están You, José Gracias José Luis. Hi, Hola soy Jamie Galen. Eh, uh, yo soy Daniel Jaques. Hi, I'm Alex Meda. Um, we are honored honor to honor welcome you to the 2017 Latinx, Latinx Theater Commons International, International convening at the 27, oh, the, yeah, the 2017 Encuentro de las Americas Festival. In the face of growing US hosting our first international event I know that just like us, you are, are looking forward to all the late night dancing, dancing and celebrating and the, and the marathon, marathon of Amazing incredible we are going to create together. But we are also particularly excited to use the time we have together conversation both in intimate and large spaces to, kind, to find a common ground. Una base común. Queremos explorar qué share es lo que compartimos mientras honramos y articulamos nuestras diferencias friends, ideas, ideas, ideas, ideas and and a medida que conocemos a nuevos amigos, colegas, ideas y modelos de crear we y expresar teatro. Estamos profundamente conscientes time time que el compartir este espacio act. y tiempo juntos es un privilegio y uno que queremos observar intentando entrar cada conversación con el corazón y la mente abierta para verdaderamente empujarnos a nosotros mismos a conectarnos auténticamente. ¿Qué podemos hacer aquí en Los Ángeles? Juntos y a través de las nuevas relaciones y conexiones que se cierran o se profundizarán en las actividades que no podríamos hacer de manera independiente. Esta es la pregunta que siempre motiva el trabajo del Latinx Theater Common y es la pregunta que les presentaremos durante los próximos cuatro días juntos. What can we do together to interrupt ¿Qué podemos hacer pa juntos para interrumpir los sistemas que presentan los obstáculos al intercambio artístico y la colaboración? ¿Qué podemos hacer para formar una relación más fuerte entre nosotros, nuestras compañías y nuestros trabajos? ¿Qué podemos hacer para amplificar nuestra voz colectiva y deshacer las fronteras reales y metafóricas que nos separan? Con We estas ask preguntas en mente, les pedimos ahora considerar estas pautas here, uh, durante nuestro tiempo juntos este fin de semana. Todo el mundo aquí viene de distintas experiencias, identidades y valores. To to queremos mejorar la experiencia de diversidad y practicar una manera ética de compartir nuestras historias, sentimientos y puntos de vista. Nos debemos mirar como colaboradores y para ser buenos colaboradores, tenemos que provenir de la gracia. Days, so mientras we'll creamos juntos estos próximos días, field, mientras conversamos de lo que está funcionando y lo que se necesita en el campo laboral y en nuestros trabajos, les pedimos, trae la mejor versión de ti. Habla del corazón. Practica el escuchar profundamente, tanto lo que se está expresando verbalmente y físicamente, intenta e impacta, estos son diferentes y está listo para reconocer cómo alguien recibe lo que tú dices. Sólo solo lo suficiente. Much, <laughs> no demasiado, um, lo suficiente. Habla con, con respeto. Ayuda a cultivar a un sentido de compromiso mutual a nuestro propósito Honor colectivo. In Honra lo que se diga en, confi en, en, confi en confianza. Sorry. Dale la bienvenida a las emociones negativas y and positivas que se conmoverán aquí. Y confía que lo que se manifiesta aquí a través de nuestras diferencias y nuestros puntos en común Llegará we get a infinitas some posibilidades. Vocalicen que si están de acuerdo con estos puntos, por favor. Ahora es la hora de conocernos. Vamos a lograr lo imposible. To Todos nos vamos a presentar en este podio individualmente in en menos de 22 minutos. Uh, <laughs> um, our steering committee members. Nuestros miembros del comité directivo ayudarán a formar nos, nos guiarán sección por sección para crear una línea que fluida, pero esto es importante, pero vamos a demostrar ahora el tipo de introducción que queremos. En diez palabras o menos, o queremos que digan su nombre, And where su pronombre are y dónde so vive en este momento lo vamos a demostrar done, y antes de que terminemos la primera here, sección we'll debe bajar okay, y formar so una línea en el escenario listos okay. Hi. hola soy jamie, so jamie Galoon. mis pronombres she, her, her. son ella y vivo en boston massachusetts so. No, no We aplaudan, aplaudan no aplaudan. Al end. End. Aplaudemos my al final. Jaques, Prichet, Yo soy Daniel Jacques uh, para I'm honrar from, a mi madre. Vivo en San Diego, California, San Diego California y is. mis pronombres son él. Yo soy Teresa Marrero, my my soy Teresa Marrero. Pro mi her pronombre es ella, Dallas, y vivo en Dallas, Texas. Hello, Yo soy Alex, Alexandra, mi pronombre es ella. Y vivo en aviones, guaguas y carros. Hey, everyone, my name is Israel López Reyes. Soy I'm from South Central Israel Los Angeles. Lopez Reyes. Just So, del Israel. sur de Los Angeles, call me Israel. Diana Romo, Diana Roms, PERS, ella. And that's Diana Romo, uh, and I live in Boyle Heights. Y vivo en Loyal Heights. Amy Alexandra Ontiveros, she, ella, and I live in Los Angeles, California. Ramon Vargas Alaniz, him, his, el. and uh, Fullerton, California. Fullerton, California. Eric Swartz, he, el, and I'm from Washington, D.C. <laughs> Jose Torres Tama, New Orleans, he, him. Uh, uh, yeah. Socorro Gamboa, I live in Oxnard and Los Angeles. She, ella. Sophia Sanchez from Los Angeles, and you can call me Sophia. Celine Santiago, she, her, hers, and I am fourth generation, Boyle Heights. Lucia Serrano Chavez, she, ella, uh, living in LA, from Mexico. Melissa Dupre of the Humble Park Dupre's in Chicago, she, hers, queen. Uh, Nicky Boy, uh New York, Spanish Harlem, este pregones, he, el, him, is todo. Antonieta Castillo, she, ella, and I live at the LATC. <laughs> Lise Tapia, Los Angeles, California, she, ella. I'm Cesar Vargas, I'm from Los Angeles, Echo Park, um, he and el. Federico, uh, San Gabriel Valley, he, him, guy. I am Josh, uh, yeah. Uh, uh, thank you, uh, thank you, uh, from uh, East LA. And uh, Josh, yeah, that's perfect. Uh, soy Sixto Escobar, soy de Mid City, Los Angeles, California. Placer. I am Javi Moreno, he, him, his, Boyle Heights. East LA. <laughs> hi, it's Ulvirhan, she her, Boyle Heights. Uh, hi, my name is Shay Harris. I'm originally from New Mexico, but now I live in Highland Park. She her. Hi, I'm Angie Scott, she her, originally from San Diego, living in LA. Hi, Eric Real, LA. He his. Pasamel Friday, Huntington Park, California, he, despite the hair. Noah Gamboa, he, uh, LA. Wayna he, from Alhambra. Cat Velasco, she, Ea, from Norwalk, California. <laughs> Griselda Farias, also known as Pepper, from Whittier, but I was born in Mexicali, Baja California. Mark Royston, he, him, from North Hollywood. Ivan Robles, uh, he, el, Lincoln Heights. Kristen G. Salaya, North Hollywood, she, ella. Tiffany Vega Gibson, she, ella, New Orleans, Louisiana, by way of Spanish Harlem, New York City. Gabriel Ortega, uh, she, ella, Los Angeles, by way of La Republica Dominicana. Christina Fria, she, her, born in East LA, living in Mid-City LA. Betty Gomes, Ustedes, triangulate my life between Trinidad, San Antonio, and Chicago. Cristal Mercado, she, ella, uh, San Diego. Maricel Carrero, she, ella, un pie in LA, un in Puerto Rico. My name is Adrian Daz, she, her. I'm originally from Austin, Texas, but I'm living in Tulsa, Oklahoma. <laughs> My name is Sonia Alvarez, she, ella, currently living in New York City, but from LA. Noel Rodriguez, fifth generation Boyle Heights, and I'm currently living in West Hollywood. She, ella. Pedro Chamale, I'm here from Vancouver, Canada, and he, him. Carmen Aguirre, she, hers, Santiago de Chile, via Vancouver, Canada. Marilo Nunez, uh, born in Chile and live in Hamilton, Ontario, Canada. Cindy Angel, uh, Colombiana, living in Vancouver, she, her. Hola, soy Jenny Sanchez, de Chia, Cundinamarca, Colombia. <laughs> Hello, Patricia Garza, moving towards they and them from East Los Angeles. Alejandra Cisneros, she, her, uh, Los Angeles, California. Hi, Wilfredo Hernandez, uh, Brooklyn, New York. Uh, L, he. Hi, I'm Deborah Cardona, she, her, hers. I'm a New Eureka from Spanish Harlem, currently living in Echo Park. <laughs> Brian Quirt, he, his, from Toronto, Canada. Hi. John Rossini, he, his, Sacramento, California. Carla Dalagada, she, her, hers. I live on campus where I work at the University of Southern California. Noemontes CL Tejano, now in Boston, Massachusetts. Amelia Costa powell from Denver, Colorado, living in Ashland, Oregon, she, ella. Uh, Karen Zacarias, born in Mexico, living in Washington, D.C., uh, she, ella. Hola, soy Manolo, de Cuba. Eh, yo, nosotros, ustedes, todos. Hola, soy Daniel Romero, cubano, eh, vivo en Cuba. Carlos Cedrán, vivo en La Habana. Um, he, uh, Hi, Vicente Jiménez, um, he uh, from Colima, Mexico. Christine Quintana, she hers from Vancouver, Canada. Max da Silva, Chicago Northside, uh, just call me Max. Hi, Park Cofield. he, him, his. I'm here from Los Angeles. Lorna Silva, she, ella, in LA, by the way, of Honduras. Hola a todas y todos. Yo soy Gina Jaimes, Nací en Bucaramanga, Colombia. Hola, soy Angélica Cabrera, soy de Michoacán, México, y ella, todos nosotros. John Alex Toro, he, el, de Bogotá, Colombia. Jose Mundo Araiza, you can call me J. Ed, uh, Downtown Los Angeles, He L, and uh, Lower East Side, New York. Helen Yi, she ella, New Yorker living in Kalamazoo, Michigan. Hi, I'm Tina Mitchell. I'm from Australia. I live in New York City. She ella. Hi all. I'm Lorenzo Montanini from Italy. Hey. Miguel uh, Salazar, he, him, Edinburgh, Texas. Tom Seller, he, him, from Brooklyn, New York. Uh, Mario Cantu Toscano, uh, he, el, uh, de Monterrey, vivo en Tijuana. <laughs> uh, Matthew Paul Olmos, he, him, uh, Los Angeles and New York. Mariana Carreño King, Ciudad de Mexico, New York, LA. Hey, Juan Carlos Unzueta, Atlanta, Georgia, he, him, his. Buenas tardes, Andres Naime, Ciudad de Mexico, el, el, and him. Hi, Mercedes Flores Islas, Ella, Riverside. Hola, Jeanette Gianna Garcia Cano, and she, ella, and I am from Pomona. Bernardo Luna from Durango, Mexico, living in Seattle, Washington. He L. Samuel Valencia from San Diego in Tijuana. He yeah. L. I'm Charles Ching. Uh, he, him, his. I'm from Shanghai, China. Luis Valenzuela, uh, Los Angeles, M Mexico. <laughs> Emily Lair, Los Angeles, California, she, hers. Bienvenidos Jeff Rivas, he, him, West LA. Evelina Fernandez, she, ella, Chicana from East LA. Hi, Lucy Rodriguez, she, ella, originally from San Antonio, Texas, now living in Los Angeles. Hi, Sal Lopez, originally from Tijuana, Baja California, currently the only non-hipster in Silver Lake. Tú eres mi otro yo. Hi, I'm Chantal Rodriguez, she, ella, Angelina, living in New Haven, Connecticut. Hi, I'm Kelsey Mesa, she, her, hers, Washington, D.C. Maria Dolores Alvarado, she, ella, from Guanajuato, Mexico, now living in Edinburgh, Texas. <laughs> Osvaldo Sandoval, de la Ciudad de Mexico, Santana, living now in East Lansing, Michigan. Here. Lorenzo Garcia, he, him, his, originally from the Rio Grande Valley, Texas, but now in North Texas. Lilian Mansor, she, ella, living now in Miami, de Cuba. Claudia Villegas Silva, uh, chilena californiana, she, ella, oh, and living in Tempe. Beatriz Riesco, uh, she, ella, born in Colombia, living in Key Biscayne, Florida, via New York. Dave Chi Ella, puertorriqueña de Irvine, California. Tabris Verges, he, she, el, ella, viva México cabrones. Yo soy Cuauhtémoc Rivera de la Ciudad de México, he, el. Elizabeth Nungaray de Torreón, Coahuila, en salsa Chicago. Adriana Sevan Nichols de Inchowstigi, she, ella, born in Hell's Kitchen, living in Glassell Park, LA. Jose Juan Gomez uh, de Compton, pero viviendo en Arizona. Hola, soy Josean Ortiz, he, soy de Puerto Rico y resido en Boston. Hola, soy Polanco, ella nació en Buenos Aires, ella vive en México, and a former New Yorker. Mirna Salazar, puertorriqueña, viviendo en Chicago. I, me, and yours. Ella. <laughs> Tamika Leche Morales, York en Chicago, right now. Her, she, ella, esa. Para que lo sepa. Boricua hasta la muerte. Yeah. Antonio Roque Bruno, he, him, his, Chicago. Hola, Adriana Gavidia, New York by way of Miami, and I should get a second home in LA because I'm here a lot. Um, she, her, hers. Bernardo Solano, a Colombiano, now proud Angelino, he, him, whatever. Thank you. Andrew Cianiazella, oh, he, him, his, uh, from El Paso, Texas, living in Boston now. Robert Castro, he, him, uh, from New York City and San Diego. Adam Verseny, he him, his, originally from Williamstown, Massachusetts, living in Carborough, North Carolina. Jorge Huerta, born in Boyle Heights. <laughs> <laughs> <laughs> They're clapping because I'm still alive. Uh, <laughs> you can call me his he, his or El Meromero. Mero. Viviana Lopez, she, ella, Phoenix, Arizona, by way of Los Angeles in the Inland Empire. Armando Wepe, they, them, theirs, Los Angeles, California, studying in New Haven, Connecticut, at Yale School of Drama. Ilia Angelina Jesus, she, her, ella, uh, Boricua, from Trenton, New Jersey, by way of Lawrenceville, Georgia. Osiris, uh, my gender pronouns she, they, ella, ella, ex. And I'm coming to you from Phoenix, Arizona, pero alguente in Arizona. <laughs> <laughs> Hola, Mike Espinosa, chicana desde Phoenix, Arizona. Marian Licha, she, ella, puertorriqueña, but from Washington, D.C., and New York. Hugo Medrano, he, his, him, from Washington, D.C. Maria Mar Velasquez, she, ella, Colombiana, living in L.A. Hi, Cristian Yeco Quintero, de Puebla, Mexico, now living in Los Angeles. Hola, Rodrigo Garcia, Chilango de la Ciudad de Mexico, living in San Jose, California, he, él. Teresa Oteresa Chavez, seventh generation, Los Angelino, 30 years in Silver Lake, she, ella. Yeah. Susana Velarde Covarrubias, Guadalajara, Chicago, Phoenix, Arizona, and currently in Jersey, um, she, ella. Hola, Isaac Gomez, El, He, uh, Chicago, Illinois, by way of El Paso Cedar Juarez. Nancy Garcia Loza, She, Her, Hers. Jalisco, Mexico, Los Altos, more specifically, uh, Chicago and Boyle Heights. Salome Egas. She, Her, Hers, Mitimite, Equatoriana, and Brooklynite. Cristina Rios, St. Louis, Missouri. She, her, hers. <laughs> Tlaloc Antonio Rivas, Tijuanaero, with one foot in Iowa City and another foot in Pittsburgh, Pennsylvania. He, his, and comrade. Hola, me llamo Mario Jaén. Vengo desde Tegucigalpa, Honduras. from Honduras, she, they, ellas. Hi, Rebecca Tarin, born and raised in Northeast LA, currently living in Peñasco, Northern New Mexico. Uh, they, them, he, her, she, they, are you a boy or a girl? I don't all, both, think. <laughs> Hello, I'm Elsa Menendez. I was originally born in San Juan, Puerto Rico, but I'm half Cuban too, half Cuban, half Puerto Rican. I live in Albuquerque, New Mexico. Anthony Rodriguez, Duluth, Georgia. He, el, o, oh, cabron. Lisa Portes, del South Side of Chicago. Go Saks, uh, feminine pronouns. Danielle Milan, she, ella, la reina de Portland, Oregon. I don't know what that makes me. Jose Gonzalez, he, him, his, Portland, Oregon. Patrice Amen, she, her, hers, National City, California. <laughs> Carmen Amen, uh, she, her, hers, uh, National City, California. Victoria Ivette Zepeda, she, hers, South San Diego, California. Hello, my name is Groco Hernandez. I'm from Northeast LA. He is. Hola, Buenas Tardes. Olga Sanchez or Olga Sanchez, she her hers, the Eugene Oregon. <laughs> Good idea. Rose Cano, Rose Cano, Lima, Peru, via Seattle, Washington. Ella Ana Ramos, a Nueva Rican, from living in Rochester, New York. She, ella, and goddess. <laughs> Hi, I'm Natalie Comunes, she, her, ella. I was born in Walnut, California, and I'm now living in Sherman Oaks. Herbert Siguenza from Culture Clash, California. <laughs> <laughs> XY chromosome. Ike. Hi, Leslie Ishi, Los Angeles, she, her, hers. The Consortium of Asian American Theaters and Artists supports this convening. Gabriel Barrera, um, he, him, his, el, uh, Ashland, Oregon, by way of Long Beach. Hi, I'm Michelle Aprinia levy she, ella, and I'm from Oakland, California. Hi, Sara Guerra, originally from San Antonio, Texas, now living in Oakland, California. Y'all is my pronoun. <laughs> Dorothy Martinez, she, ella, from San Juan Bautista, living in San Francisco. Thea Rogers, she, ella, Los Angeles, San Francisco. Mario Alberto Ramirez, I'm from La Villa, Texas, in the Rio Grande Valley, but ahora vivo in Austin. Tienes Vázquez, she, ella, puertorriqueña, viviendo en Seattle. Vijay Matthew, he, him, his, from Boston, Massachusetts. Jonathan Ramos, Ciudad de México, Mexica, ajomete cuec, porque tú y yo somos lo mismo y por eso te amo. Margarita Higuera, de Culiacán, Sinaloa, viviendo en la Ciudad de México, she, ella. Woo! Beatriz Cabrera de la Ciudad de México, she, ella. Ernesto Lecuona, mexicano, eh, Ciudad de México, Tenochtitlán. Inislin Yolot, en rostro y corazón, he, él. Georgina Rábago, she, ella, Ciudad de México. Viva México, cabrones. Y cu paloma. Alejandro Joan, Ciudad de Mexico, no gender, it's okay. Rocío Carrillo, Ciudad de México. she, ella. Ruben C. González, originally Los Angeles, now Selma, Texas. And this, that, and sweetheart. Hi, everyone. My name is Roberto, from Colombia, from Cali. I'm here, and Viva el Teatro. Cali, Prendeville, <laughs> La Habra, <laughs> uh, and San Diego, she, ella. Hi, I'm Benjamin Mano from Dallas, Texas, but currently living in New York City. I go by he and his. Jacqueline Guillén from Matamoros, Tamaulipas, Mexico, Brownsville, Texas. I live in New York. She, her, ella, chingona, lo que quieran. Hi, I'm Georgina Esco uh, Leon Escolar, I'm married. Uh, I am from New York City, via Ciudad Juarez, Chihuahua. Erika Gomez, orgullosamente leonesa, tapatia, y chilanga, <laughs> Ciudad de Mexico. Tara Houston, born in Tucson, Arizona, recently moved to Baton Rouge, Louisiana, and she hers. Jesse Portillo, uh, he, him, his, and re most recently from Charleston, South Carolina. Melissa Quintans, de La Habana, Cuba, y vivo en Phoenix, Arizona. Joe Luis Cedillo, Chicano. Um, Joe Works, always and forever, from Pacoima. Beto O'Byrne, he, L, Tejano, in Brooklyn, New York. Marlon Jiménez Oviedo, de Costa Rica, currently living in Providence, Rhode Island. He, him, his. André Torres, he, el, cartagenero, barranquillero, bogotano y sobre todo colombiano. Yeah. Nicolás Ibáñez, bogotano, el, him. Chao. <laughs> Cristian Caína, Bogotá, Colombia, el, y somos más historias que la de Pablo Escobar. Alejandro Gómez, el Bogotá, Colombia. Hola, Nelson Celis, eh, Bogotá, Colombia. El Juntos. Hola, soy César Morales, Bogotá, Colombia. Colombia, tierra de paz. Catalina Gómez de Bogotá, Colombia, She ella. Jorge Cao, cubano, colombiano, bogotano. Nosotros, todos, el teatro. Hello, everyone. I'm Mateo Hernández, and uh, soy un tejano, but I live in Chicago now. Hi, Alisa Vera Ramos, uh, She ella, and I live in Chicago as well. Uh, Wilfredo, Freddy Ramos, uh, he, l and Chicago. Hola, Nathaniel Johnson, he, ella, Studio City, California. My name is Lainey Parr, she, ella, living in Denton, Texas. David Lozano, Dallas Texas, he, him. Hola, Frida espinosa Mueller de Chilangolandia, Esa Mera, in La Edge. David Saldivar, Nicaragüense, Cubano, Americano. I'm from originally uh, Miami, Florida. I live in New York. What's up? Ivan Hasso, Dallas, Texas. He, him, el, hermano. Peace. Hola, Lisa Suarez, de San Anto, Texas. Uh, she, me, and the voices in my head, ellos, and then. <laughs> Uh, <laughs> Rodney Garza, originally from Aslan, currently from Moreno Valley, Califas. He, L, E, S. Jorge Merced, Puerto Riqueño, resido residuo en Nueva York hace más de 30 años. Pregones. Rosalba Rolón, she, ella, Bronx, Puerto Rico. Osvaldo Antonio Rivera, a.k.a. Flaco Navaja. Puerto Rico, by way of the South Bronx. El, he, bro del sangre. Cassandra Maria Rivera. Alvan Colón Lespierre, uh, Teatro Pregones, Bronx, New York, um, Puerto Rico, y uh, él. Marisa Bejar de Lima, Peru. Ella, she. Mark Pearson. I was uh, conceived in Missouri, cooked in Michigan, and born in Tejas, which I've lived all over. I currently live in North Texas. Uh, I've never been hung up most on protein, um, pronouns rather. I prefer y'all, works well for us. My name is Benjamin Lutz, Dallas, Texas. He, him, everyone calls me Benji. Liz Magallanes, Ciudad Chihuahua, by way of Dallas, Texas. Trevor Buffoni, L., of New Orleans and Houston, Texas. Jonathan Munoz, Prue, he, him, home is Echo Park, Los Angeles. I'm Nicole Limon, um, she ella. I'm living in Sacramento, but from Madre Tierra, Mother Earth. Buenas, Alejandra Fernandez Garcia, de Sacramento, Califas, raíces de Guatemala y Mexico. They them, she ella, chingonex, chingona. Richard Perez, originally from Oakland, California, currently living in Holland, Michigan. He el. Marga Gomez, yeah. Washington Heights, yeah. San Francisco, yeah. Ho, Hoes, Holmes. Yeah. Hola, Monica Palacios, originally from San Jose Califas, now living in Venice Beach, Califas. She, ella, browner, queer, louder, prouder, next week. Bendiciones Jennifer Andrea Porras, Tejana by birth, Californiana by choice, oh. um, aho. <laughs> Diosa, <laughs> También cultura cura ninja, y qué con sapos. I'm Michael Scholar Jr., and this is? Santiago from Vancouver. Both of us are from Vancouver. Uh, he, him, his, el, same goes for him. Sonny Franks from Mesquite, Texas, he. Tanya Oriana, she, EA here working with Culture Clash and the host committee uh, from San Francisco and living in Los Angeles. Diane Rodriguez from San Jose, California. Uh, she, EA living now in Echo Park, Califas. Originally from San Antonio, Texas, now in New Hampshire. Hi, Andrew Vasquez, Los Angeles, California, Bracero. We're uh, doing the videography, so be friendly to us and we'll, we'll make it look good. Gio Solis, him, his, from LA, Bracero. Oh, he. he. We're both he and him. Marisa Chivas, she, ella, New Yorkina, Cubana, viviendo Los Angeles. Maya Milan Gonzalez, she, ella, queen, from originally Portland, Oregon, living in Glendale, Los Angeles. Crazy. eso fue una locura <risa> Beautiful. muy lindo let's just all take a We're tomemos take three un momento just to para respirar ourselves. tres veces juntos si nice tiene las piernas cruzadas por favor descrúcelas y los pies que queden flat en el piso exhale, the stress, the y con cada vez que exhalemos líbrese de Any la end. ansiedad y el estrés inhale, oh. inhale. Exhale. Oh yeah. <laughs> Inhale. One more. Una vez mas. Okay. So close your eyes Cierre los ojos. and just take a moment now to imagine tome un behind para you. Right detrás behind de, you are your parents. Biological or adoptive, o kindred or spiritual. And behind them are your grandparents. De ellos están sus And behind them are your great grandparents. De ellos están And sus keep bisabuelos. going as far as your imagination will take tanto you como la to visualize your ancestors Sus and all of those people en who have made it possible for you to be in this room hecho right para que now, este en este con Take a moment to honor them. Un para Take a moment to feel their presence. Un para Again, su those who are Connected to you by blood, but also nuevo, those who are connected to you by, by spirit, eh, por by heart. Pero los que están en y en and feel that presence y and know that they've got your back. Y sepa que ellos están ahí para usted. And open your eyes. Y abra los ojos. What's so amazing about this room right now lo impresionante reason, de este salón ahora mismo es que todos estamos aquí por la misma razón so like pero tenemos unos uh, unas experiencias muy distintas imagine Rochelle un mapa en este piso rusia <laughs> está en <laughs> esa esquina <laughs> australia está por acá are. donde los instrumentos I'm están yo in estoy en el como por américa Ahí está África, Europa, y los invitamos a que venga al escenario para una actividad en la cual usted se va a parar en el lugar de donde usted viene. So, aquellos que pueden físicamente bajar, y espero que esa sea la mayoría, venga al escenario. Vamos a empujar las sillas un poco hacia atrás para crear espacio. So you can find one spot or you can find you can be like a moving GIF or moving o, around the space. O puede moverse so y cambiar distintos the sitios. Imagine dónde de dónde vienen sus ancestros. A lo mejor usted está brincando entre Mexican, dos sitios Mexico? Mexico? de Polonia a México. A lo mejor I'm se planta en México y ahí se queda. Busque su gente. And find the near you who have y busque a la gente que está cerca de usted, que viene del mismo sitio de donde usted viene. Sí, si me puede escuchar, aplauda una vez. Si me puede escuchar, aplauda dos veces. Si me puede escuchar, aplauda tres veces. Si me puede escuchar, aplauda si cuatro veces. Me trepé aquí, así que ahora soy alta. Ya where que estamos come aquí from, en este espacio y vemos next, todos uh, los países say, de donde venimos. Yeah. Oh, ahora so me escucha, bien. Space, ya que estamos en este espacio muy limitado, very us, bien to cerca to los unos a los otros. From, quiero que se imaginen los sitios de donde usted viene. De And dónde look at vienen those sus ancestros, you, dónde viene su tribu, with, sus huesos. ¿Quién to? está cerca de usted? And now, why don't you move to the place that you call home now? Ahora moverse si tiene todo el mismo lugar. A lo mejor es el mismo sitio, a lo mejor cambia de sitio. ¿Dónde es su hogar en este momento? Once. If you can hear si me puedes escuchar me clap aplauda once. una vez. If you can si hear me, me puedes escuchar twice. aplauda dos veces. If you can si hear me, me puedes escuchar three aplauda tres veces. Oh Dios mío, mire all right. toda esta gente. So, been, si usted, well, usted not, ha venido. Oh, Se you can spread out a little bit so you don't feel so clumped together now. But stay in the space we're keep moving around a little bit. spread out a little bit so you have more space. Pero you can come down espacio. here. Dispercese. Okay, take Dispercese. it away, Maya. Now for the okay, Maya to know ahora para conocernos. Si usted ha venido antes a un evento del Latinx Theater, como levante si la mano. Now, for those of you, keep your hands up. Ahora, para ustedes. For those of you who Para la gente que es nueva. Up, for those sí. with the Consejos sobre cómo. mejor es, es, eh, tener experiencia, experienciar, I don't know. <laughs> Este fin de venga al al Drink coffee. <laughs> uh, be transparent, honest, and uh, passionate. Y pa y uh, meet and get to know at least one person you don't know yet. Uh, una que no Make sure you know the address conocido. to Las, que sepa la de las and one Perlas. More? Have fun. Have fun. So now, Really Ahora, quick, in rapidito, less than seconds, en menos de 10 segundos. Group with quiero six que haga you. un grupo con 6 personas. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, Within these dentro Listen up folks. Escuchen, escuchen. Listen up. We've escuchen. all got little clusters, more or less. And it's okay grupo. if Ay, it's not exactly está six. Está bien si no son exactamente seis personas, está muy bien. It's okay no as long as you're a little cluster, a little Siempre family. cuando tenga su familita cerca. Now, groups, Ahora, would like estos grupos, you all me gustaría I rápidamente about you se pongan all de acuerdo <risa> se pongan de acuerdo sobre algo we'll que tienen en común que no sea el teatro One y vamos minute. a ir por los grupos a ver qué es lo que tienen en común This is your warning. Este es su aviso de 30 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, One. If you okay. Can hear one. okay. Okay. So we're going to share some of these. I'm going to bueno, come around a and uh, uh, yo a each uh, uh, a few groups will share. I'll give you the mic and please share me what you a have in common. We we all love avocados and the ocean. Okay, they all love <laughs> avocados and <laughs> the ocean. Nos los aguacates y el océano. Okay, next group. Próximo grupo. This Chicago group right here loves tostones. Este grupo de Chicago le encantan los tostones. Okay, one more group. Un grupo más. Chinese food, movies, the outdoors. Nos gusta la comida, right. okay. las películas y estar afuera, la naturaleza. Now, in these same groups. We would like you to come. <laughs> We all love those things. Now, in these same groups, we'd like you to come to a consensus en about grupos, an artistic nos que value that sobre you share. to give you one minute común. to come to that You 15 seconds, you have 15, 15 segundos seconds. Le quedan 15 segundos. Okay, really quick, after, this, after we ask the Okay, right after this. Five, five, five. four, three. three, two, and uno. one. Okay, share with us. Artistic value, you guys share. We like art to be unpretentious and accessible A nosotros nos gusta el arte que Aye. es no pretencioso y accesible. Uh, we have a lot. Uh, we have accessibility? Accessibility that. Uh, humor, honesty. Humor, honesty. humor okay. honestidad. <laughs> Verdad, igualdad, transparencia. Tú Co di. Uh, commitment, compromiso. Oh. A commitment to the work. A commitment to the trabajo. work. We've got time for three more. ¿Tenemos tiempo para tres más? Que sea verdadero. Supporting new work that is transformational. Apoyar el trabajo nuevo que transformativo. In Tomar riesgos. We don't want a border wall. No entendí qué fue lo que dijeron. Authenticity, autenticidad. Yeah. All right. Rapidito. Si todo el mundo en este escenario pueden a mirar a los fotógrafos, van a tomar una foto. Okay. <laughs> oh, you're not done yet, Herb. Just a little bit. We're almost o, un there. Más, so take a moment now, right where you are, momento, close your eyes, feel your feet planted in the ground, en la and the uh, incredible energy stirring in this room, este and close your eyes, and just breathe a second, and si just as we momento, thought of our ancestors a moment ago, sitting in those chairs, behind us, our parents, sentados, great grandparents, great-grandparents, now imagine those imagine. in front of us. Que those que están to come. Suyo, que aún no han What are the seeds that we are planting now for them? Really imagine, again, Realmente those, imagine those uh, kindred spirits, those who will take the work of today and move it forward. And think about those seeds that you want to plant dur during this time. And take a moment to think of a cherished value that you have. Sobre un valor que usted and tiene. Nice and easy, gently open your eyes y and share that cherished value with the person next to you. Abra los ojos y comparta ese valor con la persona que Feel tiene al lado. To, to, to share if you like. Si quiere. <laughs> and to cherish each other. Si no, puede simplemente <laughs> guardarlo junto a su corazón el valor del que usted pensó y guarde a las personas que tiene al lado, junto a su corazón también. Ok, we're gonna try. okay vamos a intentar. So we're a lot of people. Hay muchas personas. Si sí, me puede escuchar aplaudo una vez. If you can hear me clap twice. Dos veces. We're a lot of people, and we're gonna do another impossible thing, but this vamos room is used to be impossible, impossible, right? Pero este grupo yeah. ya está a so impossible. we're gonna try and make, we're gonna start with one circle, but we're gonna create, circles obviously circles. we'll need circles within circles to fit everybody. Okay. So vamos can we try and do hacer that right now? But circles Yeah. Concentric circles, my friends. Círculos concéntricos. Don't be shy, take the center. No sea tímido, métase ahí en el medio. <risa> y mientras usted está parado en estos círculos, me gustaría compartir algo que yo aprendí con el teatro campesino. Cuando nos tomamos de las manos, yo lo invito a que ponga la mano derecha. Encima de la persona que está al lado de la mano izquierda, debajo. De esta manera todos somos again, iguales. Right over, la primera mano encima, under. la de mano izquierda debajo. De esta manera todos somos iguales en estos círculos. Okay. And now, y ahora, as we're here, Mientras look estamos aquí, right, mire a la persona que tiene a la, a la derecha, left, a la izquierda, al frente suyo, you, los you. círculos que están al frente y detrás suyo, here, y escuche, ya que estamos todos conectados, touching, que nos estamos tocando, like to to que tomemos tres respiros Inhale. para terminar esta sesión. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Thank you everyone. Gracias a todos. Thank you, Marisa Gracias and Maya. Marisa We're gonna take a seat for one last vamos a sentarnos para una última cosa y ya luego terminamos así que por favor tomen asiento sí Take a seat. tomen asiento Any seat. cualquier asiento que decir que empezamos 25 minutos tarde y como quiera vamos a salir cinco minutos más temprano. Nos tomó 28, 28 minutos las presentaciones, no 22 pero como quiera, vamos bien. Tengo que cerrar con so, algunas con eh, logísticas y quehaceres. Inmediatamente después de que esta sesión termine, a las 5 :15, y 15, to todos se dividirán en su primera If sesión de grupo pequeño. Si no sabe dónde va a ir o en cuál in, grupo está, miren al otro back. lado de su tarjeta de identificación o chequen la aplicación. Toda la información If que necesitan está artist, ahí. Si usted es un artista presentando su información, no está ahí así que mire su aplicación front, hable con Abigail o verifique su correo uh, electrónico debe um, estar por ahí la única excepción es el grupo Cumbia que se suponía que se reunieran aquí en el Teatro the, 3 uh, uh, uh, lobby right pero se van a reunir en el lobby justo acá afuera y les vamos a encontrar un espacio porque hay un ensayo técnico aquí. Después de las sesiones de grupos pequeños, tendrán un descanso para cenar. Hemos hecho reservaciones en restaurantes locales y se pueden registrar para estas en la mesa de registración en el lobby. Les animamos a inscribirse con personas que aún no conocen para cenar y conocerlos mejor. O invite a alguien que justo acaba de conocer. Usted es responsable por el costo de la cena. Después de cenar, nos veremos todos aquí para una presentación de noche. Por favor, sepa que si va a haber ropa íntima, su función es a las 7 y media, no a las 8. Si su boleto dice que es a las 8, como quieras, a las siete y media. Si usted se aparece a las 8. Solamente puede encarar el segundo acto. ¿A qué hora es ropa íntima? ¿A qué hora es Emma? Después de las presentaciones, quédese para nuestra fiesta de noche de bienvenida con música en vivo por el CalArts Latin Jazz Band. Siéntase cómodo usando los boletos blancos de bebidas durante esta o cualquier otra fiesta este fin de semana. Mañana... Empezamos temprano a las nueve y media con tres sesiones opcionales de cafecito. Venga a las 9 y 15 y tome café con cortesía de Don Francisco y desayuno de Homegirl Café y diríjanse para aprender sobre el Comité Directivo del LTC, Teatro para Audiencias Jóvenes o Traducción de Obras una These vez más, optional, estas son opcionales pero esperamos verlos por uh, tenemos uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, opciones uh, veganas uh, para desayuno. por último Nuestra siguiente sesión con el grupo entero empezará mañana a las 10 y media en este mismo lugar. Si tiene alguna pregunta o si sí, necesita registrarse, estará en la mesa de registración. La taquilla estará abierta durante la cena para corregir cualquier problema de boletos. Ahora, como nada nunca es aburrido en encuentro, necesitamos salir de este espacio para ir a nuestras sesiones de grupos pequeños. Porque hay ensayo técnico en este espacio que empieza a las 5. Si su reunión es en el Ávalos, suba las escaleras y entre el salón que queda justo al frente. Si está en el Founders Group, the room vaya afuera y dedique, C, diríjase hacia B, los baños. Kitchen, suba el elevador para el cuarto o el quinto time. piso. Deje tiempo. It no tiene Only tiempo para regodearse. Si si va Theater al lobby, al teatro 1 o 2 vaya al, al nivel del lobby y yo Thank estaré you. ahí para contestar preguntas. Gracias y disfruto las sesiones.